El día de hoy vamos a aprender a preparar una plantilla para la bitácora. En este caso eh, vamos a iniciar con la portada. Esta portada va a tener un efecto multiplano, efecto parallax. Que quiere decir que cuando los objetos se muevan, yo haga scroll, se vea un movimiento de una cámara prácticamente que está formando planos en capas yuxtapuestas. Como pueden ver, el fondo está animado y por último vamos a... A preparar las secciones de nuestra, bitácora, de nuestra bitácora para los elementos o componentes que vayamos a utilizar en ella. ¿Listo? Para ello, entonces yo voy a News, archivo un nuevo sitio y abro un nuevo sitio. Despliego y comenzamos. Es importante que desde un inicio el archivo que yo vaya a utilizar para generar la portada esté, digamos, en, en condiciones optimizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que esté separado por capas, mmm, tenga digamos, las imágenes ya dimensionadas al tamaño que yo requiero y todas estén en una sola caja. Con eso, yo voy a guardar mi archivo capa por capa. De tal manera que ese archivo puede quedar de la siguiente manera. De esta forma separados, todos al mismo tamaño. Recuerden, todos al mismo tamaño. Es importante también... Que cuando guardemos lo hagamos de la siguiente manera. Eh, primero revisemos el tamaño de la imagen que esté a 72 dpi. Luego vamos a exportar y guardar para web heredado. Acá es cuando optimizamos una imagen para que esta sea guardada con, eh, mayor, eh, eh, con menor peso. Entonces simplemente lo guardamos y listo. Una vez en Muse comenzamos ya a integrar las imágenes, simplemente vamos a montar capa por capa, acá en capa 1 yo voy a generar un cuadrado, a este cuadrado a ver, perdón una figura, yo voy a cambiar el tamaño que quede de ajustar a la anchura del navegador y que quede de 700. Listo, veamos qué pasó entonces. acá tengo Un archivo yo lo voy a poner hasta la parte de arriba y donde dice relleno voy a colocarle añadir imagen. Monto la capa número uno le digo que me lo ponga en el centro y donde dice tamaño original voy a decir enca, eh, escalar para, para encajar. Mentiras, en escalar para rellenar, acá. Y listo. Recuerden, es escalar para rellenar. Paso 2, hago una nueva capa. Puedo copiar esta, esta forma, Control-C, genero una capa nueva, Control-B, y simplemente reemplazo la imagen. Ella ya va a guardar esas características. Listo. Y monto acá. Ahí. Voy a capa 3. Vale, control B o simplemente pegar en contexto. Y listo. Igual repito el mismo proceso. Imagen, imagen número 3. Y listo. La capa 2 no estaba bien situada. Acá, ahora sí. Bloqueo, voy a capa número 4, pego en contexto y cambio la imagen. Genero capa número 5, pego en contexto y cambio la imagen una vez más. bloqueo capa nueva pego el contexto cambio la imagen bloqueo igual bloqueo y capa media Listo. Aquí tengo ya mi paisaje montado. Ahora lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a darle unos valores de animación, de movimiento a cada imagen. Para ello prácticamente voy a aplicar los valores de forma creciente hasta la capa 7. En la capa 8, en la capa 9 voy a aplicar otros valores. Pero veamos cómo se hace entonces. Desbloqueo la, la capa número 1. La selecciono. Voy a efectos de transformar. En este caso, ellos no están activos como podemos notarlo acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir acá a este icono. A replegar. Y voy a darle acá donde dice anchura fluida, anchura fija. es acá a través de este icono. Le digo aceptar. Y ahora sí, ya tengo la imagen seleccionada. Le voy a decir movimiento acá donde dice 0, si es la parte eh, selecciono este botón hacia arriba, le digo 0,1. Acá donde dice posición clave, le digo 0. Y acá 0,1. Listo. Desbloqueo, bloqueo y desbloqueo la capa número 2. Selecciono y hago el mismo ejercicio. Movimiento. Acá le voy a dar un valor de 0,2. Perdón, acá me equivoqué, acá en la capa 1, eh, el, valor, el valor del movimiento es de 0, al igual que acá. Esta capa no se va a mover porque es el fondo. A partir de la capa 2, es donde yo comienzo a, a otorgar estos valores. entonces selecciono, acá le coloco 0,1, posición 0 y 0,1. Capa número 3, por ende, va a llevar un valor de 0,2. Selecciono, cliqueo en movimiento y 0,2, 0 y 0,2. Y repito el proceso. Bloqueo, capa número 4, selecciono, efecto de desplazamiento, movimiento y 0,3, 0 en posición clave y 0,3. Y así sucesivamente hasta llegar a la capa 8, ¿listo? listo, acá en la capa 8 y en la capa 9, vamos a colocar el mismo valor, pero ya en el valor de número 1, 0 y número 1 listo vuelvo a capas, bloqueo y selecciono igual movimiento eh, 1 0 y dejo en 1, tal cual Ahora mmm, voy a crear una nueva capa y mmm, voy a crear una forma que le dé continuidad al valor de la última. ¿Qué quiere decir? Al color que tiene esto. Voy a ir a relleno, no al color, selecciono el gotero y le doy acá. Listo. De esta manera yo ya puedo verificar que haya quedado la animación puesta. Voy a bloquear todo esto y miremos. Aquí está mi animación. Como podemos ver, el efecto de la cámara multiplano se ve perfectamente bien. Excepto de esta parte. Esta parte la vamos a corregir posteriormente. Yo ahora voy a darle un título y a generar una animación sobre ese título. Este título por ende puede ser eh, una papa nueva. Entonces se si llame a ver paisaje cultural cafete, le doy un tamaño adecuado centripatit. Bajamos los cuarenta y ocho. Y centrémoslo listo voy a cambiar el color de la tipografía un blanco y voy a colocar esto acá hombre 120 y blanco también listo acá Con estos elementos yo les voy a dar una animación <coughs> y es de salida entonces voy a ir a efecto desplazamiento digo movimiento acá genero todos los valores en 0 en 0 pero le voy a decir que salga hacia la derecha a un valor de 7 7 es el, el movimiento eh, digamos el, el movimiento necesario para que esto salga a la pantalla elijo este igual a pico movimiento genero 0 0 0 en este caso voy a elegir el de la derecha y le doy número 7 Veamos entonces qué pasó nuevamente con la animación. Ya está, Y perfectamente él sale de pantalla. Listo. ¿Qué viene ahora entonces? Eh, la idea es generar el espaciado o el recorrido que van a tener las distintas eh, etapas o llamémoslo así, interfaces o secciones de mi bitáculo. En ese caso yo voy a ampliar esta línea. La línea que está acá, se está ese tamaño de mi, de mi navegador, simplemente lo voy a bajar. En este caso no me interesa tanto todavía. Voy a generar esto y voy a generar dichas secciones en una capa que se va a llamar fondos. Voy a colocarla en la parte de arriba, no importa en este momento. Fondos, listo. Voy a colocarla acá. Y le voy a dar un color. Este mismo lo voy a duplicar varias veces. Simplemente voy a generar las secciones que yo tengamos consideradas dentro de mi bitácora. Y le voy a dar un color para poderlas reconocer. Listo, dejemos estos colores así. Así yo podré evidenciar cuál es, en qué sección estoy y cómo o qué eh, eh, animación dale posteriormente. Listo. Prácticamente aquí ya tengo listo mi archivo para comenzar a generar el contenido que yo requiero. Prácticamente lo que hice fue una pequeña animación dentro de mi plantilla, que es la, la presentación de mi proyecto. y Recuerden que en este tema eh, una multimedia web tiene que tener las características muy similares a lo que es una página web, o sea el peso de las imágenes no incluyan imágenes que están sobredimensionadas en cajas que no tienen digamos el, el tamaño de esa imagen porque simplemente va a ser peso muerto que van a tener que cargar las interfaces y demorar su carga por último pues les recuerdo siempre guardar el archivo cada vez que lo vayan modificando ¿listo? entonces guardar city, buscan la dirección y guarden, recuerden que esto es un archivo muy similar a los de InDesign, por ende todas las imágenes deben estar guardadas en la misma carpeta las imágenes que hemos utilizado, los elementos gráficos